Esta es mi reseña de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Doctor Strange en el multiverso de la locura es una película ambiciosa, entretenida, con detalles del cine de horror, pero que a veces puede llegar a complicarse. Sin entrar en spoilers, como lo indica el nombre, la historia nos pondrá a viajar por distintos universos. Una vez nos explican cómo funcionan los viajes, lo que son los sueños, lo que es una incursión y demás términos que pueden confundir y aburrir, es cuando Sam Raimi le mete la mano a la fórmula Marvel. Con saltos para asustar, mucho dinamismo y muerte, bastante gore, Raimi con que te a conocer una película de horror, algo inédito para Marvel. Estos elementos me gustaron mucho. Pero donde más me pareció que falla la película es en su personaje principal. Strange casi que no tiene un arco emocional y es su propia película. Quien sí lo tiene es Wanda. Ella se le da un papel protagónico, un verdadero arco y un conflicto real con el cual algunos incluso podrán simpatizar. También están los cambios, los cuales creo que solo sirven como fan service y no aportan nada de valor a la historia. Si Into the Spider-Verse utilizó los distintos universos como ejemplo de que cualquiera puede ser un héroe, aquí es más un recurso para hacer un crossover de personajes de Marvel. Quisiera que me gustara más, pero a Doctor Strange en el multiverso de la locura le doy tres estrellas de 5, Sin embargo, creo que los superfans de Marvel la disfrutarán mucho.